Agente de la Policía Nacional, dice que verificando si tienen vacuna. ¿Cómo? Un video que circula en las redes sociales muestra cómo Ciudadanos responde a través de un audiovisual que los agentes policiales están exigiendo la tarjeta de vacunación contra el COVID-19. Se recuerda que luego de la eliminación del toque de queda, el Ministerio de Salud Pública comunicó que el país continúa bajo alerta endémica y por tal sentido estableció que se exija la tarjeta de vacunación con las dos dosis de vacuna a toda la población mayor de 12 años de edad para poder presentarse de manera presencial en, en, en, en los trabajos centros educativos y entre otros lugares de, del país. Vamos a ver ese video ahí. Dice que pidiendo vacuna, ¿eh? Va a seguir esto es ridículo, loco. Oye, ahora, di que lo que están pidiendo es la vacuna, mira, di que la vacuna. ¿Y esa vacuna? di que pidiendo vacuna, ¿eh? No, yo lo estoy diciendo, para que la tenga a mano, que después de 18 lo van a pedir. No, por eso no está bien. Dice que pidiendo vacuna, ¿eh? Va a seguir esto es ridículo, loco. Señores, el ciudadano a veces también le gusta buscar problemas, percance. ¿Tú entiendes? Le, gusta, le jode demasiado. ¡Ay! Eh, eh, el ciudadano. Tú ves. Hay que decirlo también, a eso es sobroso en la calle. Sí, no, sí, no somos nosotros. Sí. Eh, hay gente necia. Porque eh, la autoridad lo que está preguntando para. Quizá orientarlo, debe sí, vacunarte, sí. mira, porque no te van a aceptar en los sitios. Tú tienes tu vacuna, no, ¿Tú tu vacuna? y te doy un consejo. Tienes que vacunar, Ajá, claro. Claro, tú, no, de... familia, eh, ve su documento y su vacuna. ¿Y ¿Está vacunado? No, ah, pero mira, tiene que vacunarte. Tienes que vacunarte. Porque... Ya, pues no venga usted a hacer películas con, con, con un teléfono sí, grabando sí. y que privando el tigre. Mira, eh, el, el señor le habló bien como la gente. Sí, entonces vienen con un tiraje que no, que estaba grabando, que, que yo sé, no que la, lo han visto, lo han, lo, han criticado eso y dicen que eso es macuteo de agentes de la policía o del ejército, no sé, que andan, que como ya van a quitar el toque de quedó, que lo quitaron, entonces ahora están y que, mirando a ver si la gente tiene tarjeta de vacunación y si no la tiene entonces una multa y lo meten preso. Usted tiene derecho a grabar. ¿A grabar? Y cualquier pregunta a un policía, esto y esto, señor policía, sí, sí, sí, gracias. Mira. una información tú me entiendes pero no de, de una manera como queriendo no queriendo no, no queriendo crear una situación sí, ese caballero la suerte que el guardia no le hizo caso, no le hizo y, caso. y le habló bien si usted sabe. le pide su tarjeta y no la tiene mira no la tengo no me he vacunado, A ver, lo que te va a dar un consejo porque todavía no hay una ley que te va a meter preso por que eso no exacto por eso. es un consejo que te van a dar entonces los necios que andan en la calle Deje usted estar creando situaciones y buscando problemas para que después esté como una, una chichí llorando en los cuarteles. No, y no echándole la culpa al de... gobierno después. No, es no, de todo. Un <risa> no, amigo mío estreñido que fue el gobierno, que está estreñido. ¿eh? To o toquicha. ¿Eh? O toquicha, amable. <risa> no, amigo o los urbanos, urbano. o, o el gobierno o los urbanos siempre, la culpa es todo. El peledero todo. estaba estreñido. ¿eh? <risa> y ahora es culpa de Abinader, es que está estreñido. ¿eh? ¿Tú ah. ¿tú Entonces debemos dejar esa loquera. Usted, usted puede grabar ese claro si lo detienen. Ah, no, mira. Y usted graba. Tranquilo por usted. Quédese callado. Claro. Yo me dedico a seguir, que Mira esto que yo te pues, Tiene que pedirle la vacuna para orientarte. Animal bestia. <risa> no, <pero> no. <risa> no, quería, decirte, o sea, claro. que quería, quería hacerle un daño al policía o no sé. Y tú vas a ver que seguridad de negocio que van a tener que, que darle un ramazo con la macana a la gente. Y de esto porque van a querer entre obligados. No, porque es así, y, este, y vamos a durar un año de eso. ¿eh? Porque aquí se duró más y trancamos en pandemia por los necios que somos. Claro, ¿No ¿me entiendes? O sea, Entonces, ¿no podemos ya? Así es. Hablando de eso, falleció el hijo de, de Antonio Marte. Sí, falleció, sí. muere hijo del senador Antonio Marte. Huáscar Marte. Marte uh -huh. Hijo del empresario de transporte y senador por la provincia de Santiago Rodríguez. Antonio Marte falleció... La mañana de este miércoles, afectado del COVID-19. La información fue divulgada por el legislador a través de su cuenta de Twitter. Marte permaneció ingresado en una sala de cuidados intensivos intubado, intubado uh -huh. desde hace siete días. El pasado viernes 8, Antonio Marte dio a conocer que la salud de su hijo había mejorado sustancialmente. Lamentamos ¿Cómo estamos hablando de eso? Lo que estamos hablando, que hay que vacunar ese señor...